¿Cuáles son los beneficios de la papaya para la salud? Las papayas crecen en climas tropicales y también se conocen como papaya o papayón. Su sabor dulce, color vibrante y el aporte de una amplia variedad de beneficios para la salud la convierten en una fruta popular. La papaya, que antes era considerada una fruta exótica y poco común, ahora está disponible en la mayoría de las épocas del año. Los posibles beneficios para la salud de consumir papaya incluyen el menor riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer, ayudar en la digestión, mejorar el control de la glucosa en la sangre en personas con diabetes, reducir la presión arterial y mejorar la cicatrización de heridas. La papaya es una fruta suave y carnosa que puedes utilizar en una amplia variedad de formas culinarias. La papaya es originaria de México, sin embargo, también crece en forma natural en el Caribe y Florida. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, en inglés, India produce la mayor cantidad de papayas, más de 5 millones de toneladas en 2013. Puedes agregarla a ensaladas, batidos y otros platillos. Se cree que los nutrientes que se encuentran en la papaya tienen una variedad de beneficios para la salud. Pueden ayudar a proteger contra una serie de enfermedades. La papaya tiene una variedad de beneficios para la salud, desde la prevención del alma hasta incluso propiedades anticancerígenas. La seaxantina, un antioxidante presente en la papaya, filtra los rayos dañinos de luz azul. Se cree que no hay un papel protector en la salud de los ojos y puede prevenir la degeneración macular. Sin embargo, se ha demostrado que una mayor ingesta de todas las frutas reduce el riesgo y la progresión de la degeneración macular relacionada con la edad. PREVENCIÓN DEL ASMA El riesgo de desarrollar asma es menor en personas que consumen una gran cantidad de ciertos nutrientes, uno de esos nutrientes es el beta carateno que se encuentra en alimentos como la papaya, los albaricoques, el brócoli, el melón, la calabaza y las zanahorias. El consumo de betacaroteno, un antioxidante que se encuentra en las papayas, puede reducir el riesgo de cáncer. Entre los hombres más jóvenes, las dietas ricas en betacaroteno pueden tener una función protectora contra el cáncer de próstata, según un estudio publicado en la revista Cáncer Epidemiology en Prevención Biomarkers. Salud o sea, el bajo consumo de vitamina K se ha asociado con un mayor riesgo de fractura de huesos. El consumo adecuado de vitamina K es importante para la buena salud, ya que mejora la absorción de calcio y puede reducir la eliminación de calcio por la orina, lo que significa que hay más calcio en el cuerpo para fortalecer y reconstruir los huesos. Diabetes. Los estudios han demostrado que las personas con diabetes tipo 1 que consumen dietas ricas en fibra tienen niveles más bajos de glucosa en sangre, y las personas con diabetes tipo 2 pueden tener mejores niveles de azúcar en sangre, lípidos y de insulina. Una papaya pequeña proporciona aproximadamente 3 gramos de fibra, lo que equivale a solo 17 gramos de carbohidratos. Digestión. La papaya contiene una enzima llamada papaína que ayuda a la digestión, de hecho se puede utilizar como ablandador de carne, además tiene un alto contenido de fibra y agua que ayudan a prevenir el estreñimiento y promueven la regularidad y la salud del tracto digestivo. El contenido de fibra, potasio y vitaminas de la papaya ayuda a prevenir enfermedades cardíacas. Una dieta con más potasio y menos sodio es el cambio dietético más importante que una persona puede hacer para reducir su riesgo de enfermedad cardiovascular. Inflamación. La colina es un nutriente muy importante y versátil que se encuentra en la papaya y que ayuda a nuestro cuerpo a dormir, mover los músculos, aprender y memorizar. Este nutriente también ayuda a mantener la estructura de las membranas celulares, transmitir los impulsos nerviosos, absorber la grasa y reducir la inflamación crónica. Piel y Cicatrización Cuando se usa tópicamente la papaya triturada parece ser beneficiosa para promover la cicatrización de heridas y prevenir la infección de las áreas con quemaduras. Los investigadores creen que las enzimas proteolíticas quimopapaina y la papaina en la papaya son responsables de estos efectos beneficiosos. También se han utilizado ungüentos que contienen la enzima papaina para tratar las úlceras por eh, cúbito, úlceras por presión. Salud del cabello. La papaya también es excelente para la salud del cabello porque contiene vitamina A, un nutriente necesario para la producción de sebo que mantiene el cabello hidratado. La vitamina A también es necesaria para el crecimiento de todos los tejidos corporales, incluyendo la piel y el cabello. Se necesita una ingesta adecuada de vitamina C, que la papaya puede proporcionar para la formación y el mantenimiento del colágeno, encargado de proporcionar estructura a la piel. son una excelente fuente de vitamina C y una sola fruta mediana proporciona el 224% de la ingesta diaria recomendada. Una papaya mediana tiene aproximadamente 120 calorías, 30 gramos de carbohidratos, incluidos 5 gramos de fibra y 18 gramos de azúcar, 2 gramos de proteína. La papaya también es una buena fuente de folato, vitamina A, magnesio, cobre, ácido pantoténico, fibra. Sí, también tiene vitaminas B, alfa y beta, caroteno, luteína y seaxantina, vitamina E, calcio, potasio, vitamina K y licopeno. El poderoso antioxidante más comúnmente asociado con los tomates.